Ah. Bueno, yo sé que ustedes se preguntarán ¿Qué haces tú jugando esa vaina? Bueno, para los nuevos Porque los, los viejos, las personas que están hace tiempo Saben que yo, yo juego tipo, este tipo de juegos ahora Porque mi PC es una caca y no corre casi nada Y bueno, lo que me queda es jugar este tipo de cosas Y bueno, eh, lo que les quería explicar es que ya llegó el mes de Halloween Pero están pasando unas cosas últimamente que me, creo que me van a impedir. ¡No! ¡Pinche madre! ¿Ya ¿Dónde está la cajita? ¡Ashley! ¿Dónde estás? ¡Ashley! Eso es, mi amor. Está pasando un montón de cosas que están haciendo difícil eh, subir contenido y hacer directos. Primero, y lo más. Lo, lo que siempre pasa, lo que la mayoría de las personas siempre. La mayoría de las personas que están aquí en el canal saben que pasa siempre. Es que Dios, esta carajita. Es que el internet eh, está fallando mucho. Está fallando muchísimo. La velocidad de subida está malísima y no puedo hacer directos. Pero si ¿sí puedo subir videos, al parecer, si ¿sí se sube esto, porque si sí puedo subir videos. Pues. Entonces, ¿qué les, ¿qué les quiero decir? Que llegó el mes de Halloween. Y, y las cosas que están pasando no me, dejan, no me dejan trabajar Me van a quitar la pantalla, la pantalla que tengo, el monitor que tengo es prestado Y se me dañó la cámara web, o sea, ya no vamos a poder hacer ni críticas ni nada Así como veníamos acostumbrados, vamos a tener que, que acostumbrarnos Vamos a tener que hacer otro tipo de contenido y seguir subiendo remixes Que los remixes no necesitan mi pinche cara, aunque no sé, no sé Sí, sí, sí, no necesitan mi pinche cara a la madre Deja quieta a mi novia, por favor. La única novia que tengo ahora. Una novia de un videojuego. Bueno, y vamos a subir eso y, y, y no sé, no sé. La verdad es que voy a subir y ya. Ya me estoy... Ya estoy... Que me, me, me, me mato a la verga. No mentiras, chicos. No se maten porque matarse es malo. Si te matas, te mueres. Eso es, chicos. No se maten. Si se matan, se mueren. Este... Dios, aquí hay una trampa, espero que Ashley no la toque Ay Dios, cayó en una trampa, pinche madre, niña pendeja Y eso pues, que llegamos al mes favorito y se me empie... empiezan a pasar este montón de cosas malas Que no me dejan subir, no me dejan hacer el contenido que quiero hacer en el canal Y bueno, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué, qué vamos a hacer? Tendré que hacer videos, no sé, de tops de terror o cosas así, colaboraciones con gente, o no, no sé, no sé la verdad qué voy a hacer con mi vida, pero bueno, matarme, no me voy a matar porque <ríe> eh, eh, si te matas te mueres, güey, no. Y bueno, espero conseguir algún juego de terror que me corra bien y que pueda jugarlo y, y que usted o sea, poderlo subir al canal en HD y con ustedes, sin mi cara, obviamente, van a tener que acostumbrarse a mi voz, aunque mi cara no es muy bonita, la verdad. <ríe> Claro, yo me preocuparía si conchale, si, si fuera un galán, si fuera el mismísimo Hueva que reveló su cara no hace mucho y es hermoso. Yo voy a tratar de pasarme el Resident Evil solo Ya que no voy a poder hacer directos por el momento Yo quería pasármelo con ustedes Pero bueno, el juego está muy bueno y quiero pasármelo Nunca me había pasado un Resident Evil y, y la verdad me encanta Tengo el Resident Evil 6 también por ahí Y lo voy a pasar también Y me voy a pasar un montón de juegos Estoy descargando juegos de bajos recursos para mi PC de, de cartón Este, ¿Qué más iba a decir bueno espero conseguir una cámara para Halloween porque me invitaron a una fiesta y, y voy a ser DJ creo, creo que voy a ser DJ de esa fiesta, se los propuse y me dijeron bueno vamos a pensarlo, espero que sí. Y espero tener una cámara para ese entonces porque mi disfraz va a ser muy OP, no lo voy a decir, va a ser muy OP a ah, la madre, cuántas balas falléis, es que se está laguiando esta madre, no mames. De todas maneras, dejen en la descripción ahí a ver qué piensan, qué, qué, qué disfraz voy a usar. Y me dicen, mira, no sé, yo creo que tú vas a usar de. no sé. Y bueno, eso, ahora, ahora no vamos a tener mi pinche cara fea en el canal, muchos se alegrarán, otros no. Aunque no, creo que hay más personas que se alegrarán por eso. Y, y traeremos más contenido au auditivo que visual Porque, o sea, como saben, se me dañaron la máscara la, la, la, la máscara, no Se me dañó la cámara Y ahora se me dañó el micrófono El micrófono, o sea, Dios mío Se me dañaron las cámaras y ahora se me dañó el, el, la webcam Y bueno, estamos súper jodidos Ya, ya valimos verga ya, ya lo que queda es el micrófono Y si se me daña, pues ya, ya Ahí acabamos todo El canal se va a la... la Añelda. Y bueno, con lo que... Y, y hay muchos que dicen Oye, porque qué no, no compras Una cámara web nueva O no sé, algo nuevo con, con lo que te ganas en el canal Muchachos, esto es lo que he ganado en el canal Con todo lo que he subido Últimamente, imagínense Imagínense qué triste, acabo de morir No mames aquí termina el video, ya me enojé Ya me enojé, ya no quiero jugar esto Espero que les haya gustado Esto y que... Y que se lo laven y disfruten Halloween y el regreso a clases. No mentir eso no lo van a disfrutar porque ustedes son unos pinches flojos que no quieren ir a clase y quieren pasársela todo el día viendo directos de Dead y de Ari Gameplay y de La King y de toda esa gente y del del, del, del Pi Punk Así que bueno, los amo mucho, gracias por verme y estar atentos siempre. Yo trataré de, de, de estar con ustedes hasta que pueda. Chaito, bye.